Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hoy tenemos dos juegos de acción Diferencia bastante con lo que tuvimos la semana pasada Que era puzzles y más puzzles Pues hoy, acción, Gaby ¿Qué tal? Gaby Buenas tardes, tengo yo problemas con el sonido No te oigo bien, estoy escuchando solo mi juego No sé por qué, que lo tengo ya arrancado Bueno, será la mejor cosa mía ¿eh? Pues no es lo que estaba mirando, pero no hay nada raro por aquí te oigo, te oigo bajito, pero bueno, cuestión de, de volumen es... Digo, ya te digo que será cosa mía. No te vuelvas loco. Sí, sí, lo que se oye es tu juego por ahí. está porque, Con el, el control que... de Quest ahora mismo estoy bajando el volumen de mi ordenador. De micrófono y auriculares, no, sé, porque... no No os preocupéis, empezaré a jugar y ya está. ¿Eh? Vale, pues no... Bueno, voy a poner los trailers, si te parece. Ahí va para comentar rápidamente lo que vamos a ver hoy. Y el primero de ellos va a ser. Pues el que estamos diciendo, Parados of Hope. Que ya está a la venta. Sí, este está. Bueno, está a la venta en acceso anticipado. ¿eh? Te, te, ver, coméntalo tú, Gallo, porque es que estoy de mientras mirando una cosa, perdona. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Mira, lo que voy a hacer es bajar el volumen. Pero el lo vas a poner juego ya, juego que <risas> estás ya jugando. Sí, sí, sí, pero es que, no, no, lo es que ah, no vale, tengo vale. arrancado en el menú, pero bajando el volumen del juego, de la musiquita del menú, porque es que si no, no, no te oía nada. Eh, Parados of Hope es un eh, juego hecho por una sola persona, es decir, eh, que tiene muchísimo mérito, ya lo, ya lo veréis, porque algunos lo habéis podido también probar. En una demo, en un. David, en un segundo, de un segundo. Se escucha un Steam. ruido cuando hablas, como. como no sé, bueno, no, sí, es, como si se, se, se, se quemara algo. Hombre, pero... un... pues aquí, que yo sepa, no se me está quemando nada. Ah, bueno, se, se escuchará a lo mejor el, fu el fueguito del juego. Ya os digo se está colando el. Ah, pues a lo mejor el volumen del juego. Sí, sí, será el no, volumen del juego, porque no. tendrá aquí una hoguera o no sé. No, no, no parece eso. O al menos no, no creo que sea eso. Pues. Bueno, pues no sé qué. Decimos. No pasa nada, ya, ya descubriremos, si no, pues eso, es ¿eh? el juego. Bueno, pues este es un juego Paradox of Hope de Monkey with a Bomb, pero que realmente no es un estudio, es solo una, una persona, y lo que ha hecho es, pues bueno, lo que muchos soñábamos, llevar eh, la saga Metro, bueno. este juego de ciencia ficción y apocalipsis, pues a, a la VR, eh, y lo está haciendo él solo y de momento tenemos eh, solo unos 20 minutos de la, de la campaña y luego pues, un modo raid que es pues procede por procedimientos se van generando espacios aleatorios y yo sinceramente incluso así lo recomiendo mucho porque es que además está baratísimo ¿no? 12 euros, 11 euros algo así cuesta, 18, cuesta en Steam 18. y la verdad oh, pues, pues es que se acabó ya entonces la, la oferta, había, había una oferta de lanzamiento la semana pasada y la verdad es que lo recomiendo, lo recomiendo mucho, ya lo vais a ver, tiene buenos gráficos, buenas mecánicas VR, buen sonido, eso sí, en inglés o en ruso, hay subtítulos en inglés, eso sí, que yo habré quitado, y... Y no sé, no sé qué más contaros porque claro, nada, nada, metete, es, es... Es... Bueno, espera, es voy largo, a poner eh. el, Bueno, el trailer de Bonla ya lo vimos También en la hora virtual el otro día Pero de mientras que tú te, te pones Maísa, si, te me, si, me si, si me dices Que me ves el juego, yo estoy listo O oh, venga, vamos con el, con el tuyo directamente Y luego vemos ya a en sí ¿Inglés y ruso? O, o, o lo que sea Eso es, in inglés y ruso Eso es ruso, subtítulos eh, On o Off, pues tengo en off Volumen de la música volumen voy bueno, a la música la voy a quitar la El volumen sí que lo voy a poner gráficos bajo medio alto se puede podemos tener avatar de cuerpo entero o no ¿eh? o solo sentado vale sí. no sé si escucháis el volumen el, el volumen del juego ¿eh? en, el, ahí en el bueno pues, diría que no y qué más opciones y qué más opciones tenemos pues mano dominante izquierda derecha jugar sentado o de pie teletransporte movimiento libre bueno giro suave giro por tramos con bueno, las opciones más básicas están entonces vamos bueno, que sí que es verdad vamos, que a anticipado y lo que es la campaña ahora mismo como comentan por el chat, casi que te la podrías pasar en directo, ¿no? Porque no mueves. No pues largo. Probablemente, probablemente me la pase en directo, ¿eh? No <risa> quiero hacer los spoilers, pero probablemente me la pase en directo porque en 15 minutillos se puede, se puede pasar. Porque eh, así. Vamos directamente. Vamos directamente a, a jugar esta parte de la campaña. ¿eh? Sí. Hay un tutorial que te explica cómo cargar las armas. Uf. Me venía venido aquí yo muy... Ah, bueno, es que joder, creo que he puesto jugar de pie en vez de sentar. Bueno. Primera buena noticia es que hay colisiones con algunas cosas. ¿eh? Con algunas sí, con otras no. ¿Eh? De tus manos también, ¿no, dice Sí, por ejemplo, Vamos, el lápiz está... con mis manos. Mola, eh. que no solo son entre objetos, también con las Pero manos. Pero bueno, lo vais a... Lo vais a ver ahora, hay, hay, hay colisiones en algún momento, sí, en otros no. En ArleActes, supongo que con el tiempo, pues ahora habrá colisiones con más cosas. Y aquí empezaremos a, a hablarme en ruso. ¿eh? Por ejemplo, colisiones con estas cajas... ¿Eh? Como en Hala y Falis, podemos mover los objetos de las estanterías. Pero sin embargo, no hay colisión con el candelabro este. ¿Eh? Puedo ponerme a fumar un cigarrillo. A ver si lo cojo. A ver cómo se cogía el cigarrillo. A ver cómo se cogía el cigarrillo. se me encierra pues no sé se podía fumar pero bueno pues tengo tengo que o me pongo de pie no sé si me veréis o intento ponte, ponte. a ver si encuentro ah vale ver vale, no espera que no sé por qué habré cambiado las opciones a... a ver standing y sitting, venga ya está ok ahora sí que corresponde tengo las cosas donde las tengo que coger y si no, ahora podré coger cigarrillo, digo yo, y si no, es igual. Bueno, yo no puedo coger el cigarrillo, pero no pasa nada. Para cortar, para pasar por estas telarañas, tenemos un mecherito Ya veis que tengo aquí inventario en el traje. Al principio esto va a ser un poco oscuro, bueno, en general va a ser un poco oscuro. Colisiones con las maderas. Ver, cuchillo que tengo aquí en el pecho Sabéis que gráficamente no está nada mal De texturas, de calidad Porque todos todo Es One Man Project, de estos que molan, ¿eh? como decía Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, y, y voy a guardar el mechero Tenemos mochila Inventario, bueno, pero para que la veáis Un sí, tipo como Sign and Signers Clásica mochila Y pues en que ¿eh? La podemos dejar explotando o no Cogemos un cargador Cogemos la pistola Cargamos Amartillamos Y Vamos a ver Si acierto Al candado Entonces, para que, este tablón Que había un candado ahí No, no me he dado cuenta Ah, bueno Había Había un candado Tapando, sujetando un tablón. Aquí como hay un poco de, de luz. Uh, fijaros, qué mal rollo dan estos personajes. Y afortunadamente, pues me dan, a ver si se ve aquí con el fuego. No entiendo ruso, pero como tiene una cruz, supongo que es salud. la vamos a almacenar, que no la voy a necesitar. Hay subtítulos en inglés, ¿eh? Bueno, bueno. Yo, yo, yo los, los he desactivado Para que no me molesten aquí en pantalla Vale, por aquí no puedo pasar Pero por aquí sí Es bastante oscuro Estamos pues en el metro En los túneles del metro Y el juego pues, es bastante oscuro Y rollo stalker Como, como dicen el rollo Metro metro 2033. A ver, a ver si aquí me voy a caer o no. Ay, Dios. Pensaba que me caía, pero no. Según dicen, estará aproximadamente un año en acceso anticipado para desarrollar el sí. modo historia. Se lo tomará con calma. Y que cuando salga, vale. todavía seguirán dándole caña. No ver, lo dejarán ahí. Aquí, aunque no, ten, aunque no tengamos guantes de Alice, fijaros aquí. ¿eh? Esto, mira conseguido que esta botella atraviese las rejas. Bueno, eso es un poco fail, ¿no? O sea, pero, sí, pero con la primera. La segunda, en cambio, no. Es curioso porque este a veces la desfunciona y a veces no. Puede ser un bug. Estas son. Estas sí. Esta sí. ¿Ves? Bueno. Bueno, ¿dónde está la acción? Bueno, bueno, otra dale. dale a ver. Calma, calma, calma, calma. Pero hemos prometido. Primero, tengo, acción. Que... ¿Hemos prometido acción primero que... tengo mis necesidades, primero tengo que tener Me he aquí el papel higiénico ahí pues, y... bueno en fin el juego un poco de, de cable pero eh, no voy a coger papel son, son como mutantes o algo así o... bueno por lo menos creo que... una especie de monstruos no me ha parecido eh? sí. sí sí es exactamente los mismos monstruos Mira, un cargador lo voy a dejar aquí aquí por aquí no puedo pasar aquí me han encargado de una misión que no estáis escuchando porque de todas formas hablarían en ruso ¿Eh? lo, lo de las estanterías mola pero joder, por mucho que encuentre, que, que muevas cajas no encuentro nada interesante pero bueno. claro, es, que eso, o sea, es inmersión en hacer esas cosas con las manos aunque uno puede pensar que con un botón leas y ya está sí. pero en VR pues siempre vale, bueno por ahí veis una, no sé si veis porque está oscuro, una tabla, un posible, sí. una posible forma de llegar hasta allá arriba. Bueno, intentar los valientes, que yo tengo mucho vértigo y no me quiero caer. El mechero no, no, no quema. ¿no? El mechero, ah. mira, ahora esto por ejemplo, <risa> sí, tiene, sí, sí tiene colisiones. De momento no se gasta, ¿eh? pero luego sí que hay cosas que se gastan. ¿eh? Bueno, lo voy a dejar aquí. Puerta cerrada, mal plan... Puerta cerrada y sin electricidad. Así que necesito una tarjeta y necesito devolver la luz a esto. ¿Me voy a comer aquí una lata de alubias? Pues no. Por fuera. Vamos a ver. ¿Tienes algo que me interese? Tienes una cara de evitar vacaciones. Mira, esto que es otro cargador para el pistolo y me vendrá bien. Por aquí no armaría nada. Ya veis que las interacciones a la hora de sí, abrir está, aquí está ya he hecho, y, puertas. Y se ve bastante oh, bien. Ah, está muy, muy currado. Está muy currado. Por aquí eh, no puedo pasar, me parece. Vamos a ver. Por aquí no puedo pasar. Pero que por pues aquí... Si la, la palanca de Gordon para darle la madera. Sí. <ríe> sí. No, puedo probar con el cuchillo, pero estas no, no, se, no se parten. Y vosotros no veréis, pero hay un candado en la puerta que antes no podría abrir. Voy a intentar aceptarle bueno Algo he visto. No sé si era un icono o verá el ¿eso qué Me cago en su... La... Mira, es la segunda vez que juego a este juego y la tercera vez que me asusto. al mismo bicho. Sé que iba a aparecer, pero aún así me asusto. Me Hostia, Dios. Ah, ya puedo abrir la puerta. Me cago en el puñetero bicho este. ¿Qué hago en el puñetero dicho este? Vale, pues aquí tengo un generador Que, ¿Que no, no va, funciona o sea... No funciona, así que tendré que buscar Pues algo para hacer que funcione Generador para tener electricidad Y tarjeta me hace falta para esto uh -huh. Pues tengo que explorar por aquí abajo A ver lo que hay Mira, pues lo que aquí hay Es una garrafa Ah, muy bien. ¿Te puedes poner... Que se, como ¿Eh? que se ilumina de lejos o algo porque se ve oscuro, pero hemos visto algo así brillante. Ah. Sí, el objeto, los, los objetos que puedes coger y son importantes te los, te los Vale, No sé si habéis visto, pero yo he, podi he podido meter la garrafa directamente soltando en el hombro. No hace falta sacar la, la mochila. ¿Eh? Vale. Cuando, consigamos una, cuando consigamos un arma de largo alcance, también la puedes poner en el hombro derecho, es decir, el, la gestión del de inventario en el cuerpo. Con la mochila funciona francamente bien. Se nota que, que pues controla dvr VR. Sí, ahora voy a sacar aquí. La, bueno, la no, cita. de, de, de cabezas tampoco que esto sea un puzzle. En... A ver, vamos a ver, que es <risa> el clásico. Es lo típico de estos Llenamos. Tipos. Típico, típico. Este, este juego no voy a inventar Dale gasolina, ver, si no, no va, claro. Se, se, se, supo, se supone que le he echado gasolina. Y ahora... A ver. Supongo que tú escucharás un ruido, porque bueno, nosotros no escuchamos nada. A ver, a la tercera la vencida. ¡Venga! ¡Ya tenemos luz! ¡Hágase la luz! Pues bueno, tenemos luz... ¡Quita puerta! <risa> bueno, si la empuja... Vale, vale, pues tengo luz Pilotito rojo, hay energía Me falta la tarjeta. Me no, falta no, encontrar no. la tarjeta y Me falta explorar esta parte de aquí arriba <risa> tiki, tiki, tiki, Vale, aquí encontramos un colega Que se ha apagado demasiado, tío... demasiado tiempo en la siesta Se me vale. acaban de apagar todas las luces ¿Puedes empujar ese Uf. cadáver? O sea, los huesos y todo eso o... A ver, con esto no creo que haya colisiones. No de momento solo tiene colisiones en... Mira, aquí vale, está la tarjeta. Vale. Está la tarjeta. Vale, de momento solo tiene colisiones en las cosas que... Por importan. No hagan, no hagan más spoilers. ¿Te queda mucho de, de, la, de la campaña? No, no mucho. A ver, lo que dejo para no lo... hacer ¿eh? Cabe recordar que tiene también el modo RAID. Que es el modo este sin fin. Ajá. Con niveles generados procedimentalmente. Oh. Para eso probar es. nuestras habilidades okay. de supervivencia Bueno, aquí dos cosas importantes Una linternita para ponerme en la cabeza Con lo cual ahora... Ah, eso mola, si no tienes que ir con el mechero Eso es, lo que he venido a buscar El maletín, que era el objetivo de mi misión ¿Vale? Bueno. Aquí puedo pasar por debajo eh, eh, que me caigo. Hay que caerse, ¿vale? Bueno, aquí me dice que entró en una zona en la que puede haber mutantes. Bueno, venga, vamos a ver algunos... ¡Dios! Pues. Has pegado sí. fuego, ¿no? He pegado fuego, una telaraña... Vale, otro clásico puzzle, escape de gas. <risa> Hay que cerrar la válvula, o algo... Eh. Hay que cerrar la válvula... Eh, eh, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! Porque me falta ponerme la máscara de gas. Y... Si veis ahora más turbio aún que antes Es porque llevo puesta la máscara de gas Esta válvula no es... Bueno, detrás de esta puerta se escucha un ruido horroroso Así que no la voy a abrir Abre, abre, abre que acabemos ahí el directo no no no, no, no, no, no, no, no, no No, no, no, no, no Vale, la válvula ¿Vas, vaya... vas a dejarlo con vida Para que luego llegue otro... Yo si, si, me, si, me, si me dices que lo abra, lo abro, ¿eh? Si me dices que ya por hoy por no por no decir para que quedar no, como Sony, 5 Sony 22, así de... Sony 22. Yo que sé que tampoco. No, si no estás sé. listo para lo tuyo, lo que quieras, ¿eh? Yo estoy listo ya, pero eh? bueno, lo tengo de arreglado sobre todo. Pues... Bueno. Ay, <risa> madre que me dio. <risa> claro, Ahora voy a morir. luego, sea, chicos. Estás, vi ¿Estás vivo todavía o o te está dando ahí por gusto. Sí, estoy vivo, estoy, estoy, estoy vivo pero empiezo a, a ver sangre en el visor. Vale, Lago, pues, vete. Este... Este... Voy, voy a volver al mundo real, ahora sí que he muerto. Yo veo que te salen marcas. Así no ¿no? Sé de... Te salían marcas no, de, de. Sí, en el visor, de garras sí, y sangre. Sí. Mira, es Con la linterita en la cabeza ahora, pero bueno. Vuelvo al mundo real, que tendréis ganas de bomb Lab. Que tiene tiene muy, buena, o sea, muy buena pinta, la verdad. Lo, lo pasajes a anticipado, está empezando y esto es como si fuera más bien una demo, ¿no? Más que una demo de ¡Yepa! posibilidades. Vale, pues voy a poner de mientras el tráiler de Bond lab y cuando esté listo, pues ya cambio. Y de mientras, pues puedes comentar tú aquí. Ah. Un segundito eh, que vuelva también a la, a, a la realidad. Bueno, Bone es la continuación de Boneworks, un juego que en su momento pues, llamó mucho la atención por sus por sus físicas, que para algunos eran muy mareantes. Se llegó a decir que era una demo técnica, que no había a juego. Ver, a ver lo que pasa a mí hoy. <risas> ¿Eh? Yo en su día no... Yo creo que fue de los primeros juegos que analicé para real o virtual y le puse un 9. A mí es un juego que me... me... Fascinó recordar que salió antes que Alex. Y, y incluso se llegó a decir que si Valve estaba detrás, porque había como muchos guiños, pues a válvulas salía la palanca de Gordon Freeman. Eh, bueno, de todo aquello pues no, no fue así. No, esto no, no tiene nada que ver con, con, con Valf. Y bueno, fue un ver. juego que dividió bueno, bastante a la comunidad. comunidad ¿eh? para tú para, vete... para poder jugarlo bien. Venga, como, como debe ser. Bomber fue un juego que, que bueno que divide y que sigue dividiendo la comunidad. Eh, hay gente que le encanta eh, la campaña, la historia que la tiene, gente que, que, que ya jugaba a sus a sus mods porque fue una también de las características más importantes que sacó que sacó Wars, que era que era poder añadir mods de la comunidad. Y en cambio para otros eh, no pasaron de la primera fase que era un tutorial en un museo de la VR. De la otros lo encontraban pues que las físicas eran demasiado sensibles o demasiado bueno, realistas o, o no realistas. Otros no le encontraron el sentido al juego porque no llegó con, ni con voces en español ni con subtítulos, con lo algo? cual pues es Debe en venir. inglés, en inglés. Eh, sí, estás ya en el menú, vemos el juego, así que cuando quieras puedes empezar. Y lo que va a jugar ahora Ramón es BoneLab, que es la continuación, ¿eh? digamos, la segunda, la segunda parte. Y esta vez eh, ha salido para PC y para eh, Quest 2, tanto en Steam como en Rift, está para PC, eh, tiene compra cruzada. ¿Ven mis manos aquí, no? Y vemos tus manitas, sí. Bueno, os vemos soy tus gatillo, manitas. Me sale el cursor y aquí estoy en una sala... Bueno, el nombre de la compañía detrás, es 3 level 0... Y nada, en, en, empezar, bueno, entrar, opciones, mods, vamos en un momento las opciones eh, control, snaptar de 30 grados me voy a poner yo, hemos visto que tiene movimiento libre también eh, locomoción yo me pongo orientado a la cabeza, que es lo que yo uso esto que es lo de motion, curve. Pues no tengo ni idea de qué es esto, Araigo. Entra Entraete. No le des a mods porque no habrá ninguno que yo queremos a... ver el juego. La locomoción con el stick izquierdo. Ácticas al 100%. Ayudas. Vale, pues genial. Ah, sí, vale, Body. Bueno, me dice mismo que mide unos 76. Yo realmente mido un poco más. Pero lo voy a dejar. Bueno, no, bueno. Si acaso... <risa> Sí, soy alto sí. eh, en la izquierda el cinturón. Esto a la izquierda, bueno, tamaño de camiseta media. Ahora mismo no me veo un cuerpo extraño, pero sí que me veo unas cartucheras que no sé si la apreciaréis vosotros. No sé si se llega a ver. Ligeramente vemos mucho negro. Está más, oscu Está más oscuro que, que mi juego. Oh, yo, inglés, inglés y inglés. Y no esperemos español, creo yo. Bueno, pues no parece nada. Entrar. Nueva partida. Son 6, y pico gigas lo que ocupa el juego. 6,30 y algo. Encu en, en, en quest. Cuentos, en cuentos, sí. Empecé bastante más. El descenso. <risa> creo que somos, como decían alguien sentenciado a muerte y que. y que se escapa o algo y desciende a un laboratorio. Vale. Sí, sí, me parece bien. Hola. Una de las, de las características que han presumido es que ese avatar de cuerpo entero que tenemos pues está interconectado, digamos la espina dorsal con las extremidades, el pecho, la cintura con las piernas. Habrá que ver cómo responde. la primera que lo jugo. pues coger, coger ese objeto no por lo que veo o sí, intuyo aquí salta no puedes atraerlo hasta la distancia no estás estiendo el botón de agarre pero joder es que me sale y moverte para cogerlo estaba intentando moverme pero Ah, es que es un espejo, es que es un espejo. Tío, sí, pero es un espejo, pero ¿dónde coño está eso? <risa> <risa> que no digas palabras feas, que luego nos censura Google. Me no, Carlos, bien, ya estamos. Estas son las cosas para que vean, que es súper usable. Luego será una tontería, ¿sabes? Ay, ay, ay, a ver, a ver... Pues nada, no, será primer juego, no, no, no será el primer juego que no consigo pasar del tutorial. Esto es el inventario, supuestamente, y no tengo nada. Vamos a ver. Ahí hay un, Estoy lo, lo en es el claro. espejo se refleja un cubo. ¿Ah? Aquí es un rompecabezas que hay que resolver. Madre mía, la verdad es que qué forma de empezar el juego. O sea, Pero la, ha lanzado como ha lanzado como el cubo, ¿no? la mano, pero tú no, el cubo no lo puedes coger ¿no tienes el cubo detrás en algún sitio? porque como se refleja en el espejo no, no. ¿eso es un espejo por si está detrás en algún sitio? no lo sé no, que, o sea, yo no veo nada. socorro vamos a hablar con los desarrolladores voy a coger el teléfono y le voy a hacer una una llamada no sé, claro. flipos, hay que coger un cubo por lo que veo y lanzarlo como hacia el espejo pero claro, si no tenemos el cubo mal empezamos Bueno, tiene colisiones, cosa que esperábamos. Bueno, 40, 40 pavos Por estar como un monigote hecho De trazos de tiza En una ¿Qué? habitación oscura Madre ¿Vale mía Vaya pedazo de... Si os frustró El, tutorial, el... tutorial De Bone Wars, este que os de... encantará ¡Eh! Mira, mira, mira, a ver Que eso se mueve, ¿no? ¿O no se mueve? No. Se pedestal ¿No? ah. ¿Cómo que se mueve? No, no, no no, no me ha parecido. Tiene la mecánica de andar diferente a otros juegos. No vas como volando. Se nota que me han enganchado las piernas. O sea que las piernas... Se nota. Es una forma de caminar más realista. O más mareante. <risa> <risa> <risa> de verdad, ¿Qué, ¿qué hay que hacer aquí? Joder. No puede ser. Nadie te da una pista a ver si lo ocurre a alguien en el chat. <risa> sí, Voy si a ver. ver qué están diciendo. Es como aquel juego que no podían pasar el tutorial porque no sabían andar. Eh, lo bueno es que no hace falta que le pongan doblaje. No lo puedes coger con el reflejo. Mira, pues si creo que, que no, pero luego ya. Hay colisiones. A lo normal en un juego que te agarres con el, con el grip. ¿no? Sí, sí, pero la, la cuestión es qué tienes que agarrar aquí. ¡Hostia, ya, ¿El pedestal? Es que es un normal <risa> A ver, claro, a ver, mag, venga, a ver Tachan ¿Dónde estaba? En no la que cabeza querer, ¿Sabes lo que había que hacer? No si jugado ¿Lo queremos también, saber? Profesor. O sea, lo digo, a del ¿Eh? objeto Pero claro, es que como me lo ha explicado todo, es que no hay ni una voz Yo no estoy escuchando nada Bueno, bueno, ahora, a, ahora ya tienes esqueleto Ya no eres solo un... un... vaya bueno, más el... bueno, ya era algo bueno te Tengo que lanzarlo no... como salía en el tutorial O sea, en el... En el... Pues no lo sé Vale, sí ¿Eh? Ahora ya tienes cuerpo, ya tienes cuerpo Bien, bien, vamos avanzando Nos acaban de hacer un spoiler, pero vamos Quédame, pues... Yo me hubiera pegado ¿Y ahora qué? Me ha dado un mal rollo Con la mano entera, con el objeto Esto está bastante currado Puedes meter el brazo por aquí Y ahora sí que tengo el cuerpo completo Que las piernas funcionan como eso que, que salió de meta de, Del estudio, ¿te acuerdas? <risa> uh -huh. Se mueven ahí <risa> Bueno, pues supongo pues esto que suena, que su, su, suena, suena a que a que es un poco como Super Hot sí. Escena que luego censuraron Pues aquí estamos, pues, que como, efectivamente. como decía estamos en tercera muerte pues, Pero esto es como la Edad ver, Media No se ve mal Pero si no tampoco esos personajes que están ahí Que están un poco calidad un poquito justa, ¿sabes? Estamos viendo la versión Quest 2. A ver si para mañana podemos hacer un vídeo enseñando la, la versión de PC para comparar. Me van a lanzar al laboratorio. Bueno, no sé dónde te van a lanzar, pero, pero vas a caer a algún sitio, sí, al infierno. Adiós. Tío, tío, es lo de antes, ¿funciona? Voy a morir, porque ahora no va, lo que he dicho antes. A ver. Vale, no es... ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay ay has muerto no? Bueno, a lo mejor tienes que morir, ¿o no? O sea, yo creo que he muerto, de verdad. Tenía que cortar la cuerda por arriba. ¡Ah, claro! He muerto por no cortar la cuerda, por no coger cuchillo a tiempo. A mí es que me, de me, me, desa me desespera lo, lo, cuando te... Cuando no te dan ninguna ayuda y no te explican A ver, yo estoy con el directo y a lo mejor me he estado de Deja, casa, ¿sabes? vale Dicen por aquí que dejes a la hora de coger un objeto Deja la mano quieta Porque tú lo intentas coger físicamente Y parece ser que hay que atraerlo A ver si es eso O sea, y encima te otra vez A ver No, yo creo que ha sido dándole un botón antes O no sé lo que he hecho Y esto Ah, un botón. Vale, si, te, te, lo, si, te, lo, si te lo explica ahí. Batillo y gripa a la ahora, vez. Evento, ahora ha desaparecido, ahora ha salido antes. O sea, es que, vamos, es que... Por favor, es el lanzero. Vale, vale. Venga, a por el cuchillo y corta la cuerda para no morir asfixiado. Venga, me voy a suicidar. Por <ríe> seguridad. Es botón gatillo más botón agarre a la vez Dice José Leal Es, es agarre y, y botón de gatillo pues Que es. antes estaba mirando y no me da cuenta Que ha salido eso, seguramente Pues nada, repetición de la jugada Y ahora tendré que, que cortar la cuerda por aquí Bueno, ya que estamos Sí, sí, tú tempén. Vale, Ahí, voy a decir coge el cuchillo No, que todavía no ha salido Qué <ríe> angustia Dale darle rápido ahí y se lo voy a lanzar si me deja. <risa> ahora, ahora, ahora, ahora. ¡Oh! Vale, ahí, bien, bien, bien, vale. Oh, tengo pierna trasero porque he caído. Bueno, ahí parece que habrá que coger la, la antorcha esa, digo yo, para poder ver algo. Pues ya me He hecho el gesto como Ali y ya está y dejarse de darle al gatillo. Bueno, bueno. Hay una cosa que no me mola. Le han puesto lo del giro por grados, pero no tiene... O sea, lo hace como continuo, no sé si me explico. Uh -huh. Pero bueno. Ah, que tú no, tú no eres de giro suave. Pero bueno. No, ahora pues, a ver si no, consigue, consigue salir a un sitio que haya un poco sí, más no, de luz. Ahora mismo está por grado, pero, pero lo hace raro. A ver si conseguimos salir a un sitio en el que haya luz, porque estamos Me, viendo juegos con esqueletos trailer. y muy no sé oscuros. Que que hacer, porque esto sale en el trailer. <risa> Ah, mira, mira, venga, el primer puzzle nos ha costado resolverlo, el segundo a la primera. Ahora, de momento esto nada que ver con Bomb Wars, que todo ocurría pues, en una fábrica ultramoderna, esto tiene una ambientación, que, una ambientación medieval. A ver, tiene tiene renderizado Fobit de estático, lo estoy notando por abajo cuando miro. Y supongo que por los lados. Por los lados lo noto menos, pero puede ser por ahí mismo que está oscuro. Pero aquí abajo lo noto un puñal, en el vertical, ¿sabes? D D dicen, dicen que yo también me estaba fijando que lo que es la, la luz de la antorcha se ve como una malla, como píxeles, sí, como, sí. bueno, como una malla. O sea, sí, es un poco raro el efecto, la verdad. No, no, no. No es cosa del streaming, sino que, es, mensaje, sino que es? se ve así. Inventario. Vale. Esto es, es igual que Boneworks, el sistema vale, de inventario. Ahí puedes mejor. colocar la antorcha, la pistola, sí, eso es, ah, efectivamente. Ahí. No llevo pistola, me dice Enti. Puedes poner el sartén. Pero bueno, que tampoco aquí hay que hacer mucho más, ¿no? Puedes seguir avanzando. Digo yo, no sé, está bien. Sim, sim, sí, simplemente esa estatua te, estás, te está explicando cómo, cómo funciona el sistema de inventario. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿vale? <risa> <risa> Parece que hay que la Supongo que puedo correr pulsando, ya sé, como se corren los juegos, ya sabéis, al stick hacia abajo, pulsando el stick. Yo creo que el efecto de la antorcha tendrá que ver con el argumento del juego, ¿eh? Creo. Que no la han puesto así de, entre comillas, cutre, porque Bien, no han sido Dios, capaces de... Eh, bueno, la piedra está pues, acaso. <risa> que la pose de manos por aquí no está perfecta, pero bueno, se lo perdonaremos. Que por lo menos tiene pose de manos, no es como, como otro. Joder, no sé si vas a caber. Ah, pues sí, ahí te tienes que... Vamos, que te tienes que agachar. Pero no físicamente, sino con el joystick, ¿no? Con el gatillo. Ah, vale. Con el gatillo, perdón, con el con ella o sea, el hacia abajo al, al, al derecho. Como en el Half Life VR, el mod Pues ahí. ¿Sobrevivirás a la caída? ¿Tiene colisiones sí. con las paredes o no? Sí. sí, sí, sí, es lo que estaba probando, sí. Mira, esta textura, pues. Bueno. vale. Habrá que ver en PC si también tiene esta textura tan simple. Estamos con versión de, de Quest. No han usado el truco este del, eh, del application Spark. Es, ¿es? es Warp, era espacio Warp. No creo que mates si se ha caído ante una altura exagerada. No sé si puedo escalar. No. En teoría sí, lo que no sé si puedes escalar por ahí o no. O las hiedras no el movimiento cuando te vas hacia la hablar es un poco extraño diferente a otros juegos eso es lo que prometían un sistema nada, de físicas de locomoción nada, diferente me da la sensación cuando ha llegado aquí como si hubiera ralentizado sí. como si ahí tienes un chapa. no lo veis da la sensación de que baja frame ahí el, el bueno hacha yo puedo geado dos manos Que no me bueno, cargue después, des, des, mesa. después de los cinco primeros minutos iniciales Ahora ya parece un juego, juego Hombre, desde luego que De momento está bien Parece una aventura, ¿no? Vamos avanzando Ahora, de, momen de momento Es mira, como la que mira, he jugado mira, yo, mira, ¿eh? Mira, romper romper bon bon tablas bon Heaven Rich, no sé qué Vale yo no sé si a estas alturas se pueden hacer de stripes y spoilers de, oh, del argumento de Bone Wars. ¿eh? O sea, otro... Que lo, que no lo tenía. Voy a, no voy a poder escalar. A ver un segundo, porque se supone que tengo. No. O sea, no sé sí. si puedo, La cartuchera no puedo, puedo guardar un hacha. Sí, sí, sí, sí, tienes que poder. Ah, bueno, en la cartuchera, en la cartuchera pero en, en, en a las a ranuras. La pistola. Ah, en las ranuras de las. De, sí, puedes guardar el, el, el, el, el arma en, la, en el inventario. Pero lo que se me queda es para atrás. Sí, lo tengo que meter en el inventario, pero que me parece un poco lento tener que. Ah, mira, creo que te he descubierto una cosa. Mira, este no sé con el hacha, ¿lo veis? Rápido. Y tengo tiempo bala, creo. No sé si se aprecia, pero... Se, oh. se ralentiza un poco, ¿lo veis? Es como un tiempo bala que, que está con el botón este. Ah. Oh. O sea, un, tie un tiempo mira hacha. Llave. Y parece obvio que... Esa llave, que es exactamente, es, esa llave no es nada medieval y es exactamente igual que las que había en Boneworks. ¿Y para qué quiero yo esto? Ni que fuera cocina, venga. <risa> <risa> a lo mejor sirve... Para golpear enemigos de manera contundente. Sí, puede ser. <risa> bueno, esto ya sabe. ¿Qué es? From... T, t, t? Vale, a ver si Profet 52. Jugar. ¿Ya jugaron a, a Bomb Lab? Pues estamos en... En ello. ¿Y esto qué es? ¿Será útil? ¿Me lo llevo? ¿Por si acaso? Vale, guay. Pues eso, no cabe. Solo es todo dos los y estos esto no son sé, de, de las cartas En, en, en, en, en Bongboard se había coleccionables que tenían así como formas de esferas y. Que no puedo sacar el hacha. Bueno. Ah, sí, vale, si sí, Se puede sacar el hacha una vez que la lleva. Sí, y meterlas también, ¿eh? que a lo mejor hay opciones en el menú de.. de... Bueno, sí, bueno, por lo menos en Bondboard, la, yo... la acabo de guardar, sí, sí, sí. Es que antes llevaba Ajá. la.. la Ah, y la sartén, ¿sabes? Por eso no podía hacerlo Una pokeball, lo que has cogido antes es una pokeball De... <risa> de con Pikachu Un segundo porque estoy acercado aquí a la pared de mi casa y no... Joder, que... Se... ¡Ah! No, no, de no le des a la pared de tu casa o al monitor. Vamos a ver, abre la puerta, ahí, bien Oye, una cosa tan sencilla como abrir una puerta en la vida real, a veces en VR se complica demasiado. Sí, porque como no me puedo mover mucho aquí físicamente, pues. Pero eso es verdad. Ese esqueleto, ese esqueleto, mmm, bueno, no sé si está vivo o lo están moviendo como una marioneta. Está claro lo que he tratado de hacer, ¿no? Pero no va. No puedo arrancar la cabeza. Ah, <risa> la cama, bueno, no mira, sí en... Hecho. En... En... en Warhammer, Age of Sigmar sí le podías arrancar la cabeza a los esqueletos. Son ítems o sea, algunos ya que más para llevarlos con un brazo. Ahí tienes una espada, me parece. Sí, bueno, y una porra esta ¿eh? o lo que sea. una cachiporra bueno, esto habrá que ir leyendo en oh. inglés y encontrar de inglés para entrar a ver, un historia, eh, eh, claro. lectura eso, eso, eso es narrativa en, en Bongos por ejemplo había notas ver, había eh, grafitis en las paredes que hay que llevarla con la toma ¿no? para, que, claro. para que vaya bien ¿sabes? <risa> supongo que tendré que probarla contigo <risa> conmigo no no, no Wonder ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Oh! monta. No bueno, ahora que tengo esto, puedo empujarle, y esto está guay, con un objeto y así no se cierra. ¡Ah, mira! Bueno, vamos a preguntar primero qué te pasa. Mm, graf... eh, eh. <risa> son, son Gráficamente, tí, ¿sí? para ser Quest 2, ¿cómo lo ves? Bueno, Bien, no mal, regular. Lo veo bien, o sea, no se pues nota... Sí. O sea, se nota ver, Por, la, por ya, ejemplo... Por o sea, pero... compa ¿eh? compararlo, pues yo que sé, con Bleed and Sorcery, que también tiene esta estética medieval, es de es fantasía medieval. Que vean medieval. Sorcery o los juegos en PC? Ah, allá. O sea, ahora mismo lo que es el esqueleto y tal, lo, lo veo guay. O sea, se ve bien. Y no, no sé. O sea, se ve... Se ve nítido. Lo único que tiene el fobite es por abajo. Pero ya te digo, una vez que estaba aquí metido en faena, no... No te da... No, o sea, no le da importancia. No te das cuenta tampoco del, del renderizado estático. No. Ah. ah, que lo puedo empujar. Ah, mira, mira. Esto mola. Mira, le puede dar golpe así fuerte. Para tratar de moverlo. Bueno, el que se está moviendo soy yo, creo. Y me voy hacia atrás. No, no, y la, la roca también, ¿no? o no. Ah, no, o sí. Sí, ¿no? Espera, es que estoy escalando, en teoría. En teoría. No, tendrás que romper el, <risa> tendrás que romper el, el madero ese sí. para poder pasar. Es que debería soltar el, el rama. ¿eh? Pues, hombre... Sí, sería una buena idea. Déjalo caer, luego ya lo coges. Vale. Ah, que le quieres dar al micrófono. <risa> vale, vamos. Palanquita. Una flecha para arriba por si acaso... como que una cámara de seguridad si, está... si, es... si estábamos en la edad media? Vamos a ver, ¿qué es esto? Estamos Aquí la cosa de... ya... A ver, este arma está guay. Sí, porque ya hay lava. Porque ya hay lava. Pero, pero, pero, pero, pero guárdala, guárdala que no te hace falta. A ver... Vamos a ver si consigo que es con este. Pues yo tiraría el tirar tiraría, pero bueno. Yo me quedaría con una fuente de iluminación. No, no, no me bueno. Salta. Ya me estoy convirtiendo en. supongo que.. ¿eh, qué, ¿Qué pasa? Me voy a morir del todo. No me fastidies, venga. Ah bueno, por lo menos tiene el punto de control. Eso, eso es algo que en Boneworks no había y luego ya pusieron una actualización no, puntos el de guardado. Y... No, de momento el, el salto y el correr. Es un poco extraño. Pero... Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tengo que Es que no has saltado. Te has, te has ah, caído. Bueno, vale, no se has pasado. Vale, vale, vale, ya. Supongo que hacerse con, con las mecánicas y tal, porque es que. Venga, sí. Que... Bueno. A la tercera la vencida. ¿Preparados? ¿Listos? Yeah. Bien. Mira, puedo ser aquí, puedo construirme algo. Sí. Música. Están preguntando si hay compre, compra cruzada. Sí. Hay compra cruzada entre Rift y Quest. ¿eh? Si lo compráis para Quest, lo tendréis para PC en Rift. Y si lo compráis en la tienda de Oculus Rift, lo tendréis para, para Quest 2. Que son 40 pavos, que es uno de estos juegos VR de los caros. ¿eh? Vale, pues acabamos de llegar a una zona. Ah, vale, puedo abrir, puedo abrir. Ah, mira, mira, estamos ya entrando en el laboratorio, ¿no? Sí, esto ya hemos pasado de la edad media... Mira, esto es como, como tu juego. Ahí, a, a... sí, <risa> como Alice y como tantos... Ahí había un cartel que viene a decir que lo que, es, que, lo, que donde has estado medieval era como una simulación, mejor, me ha parecido leer. A lo mejor estas cosas son coleccionables, ¿no? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Mira los Pokémon, que yo antes... <risa> Que no sé para qué será. En bongos Wars creo que eran coleccionables... A mí una cosa mola es poder hacerla sin darle al grip, ¿sabes? Con, el, con la física, Tú, con el, la colisión. Sí. De físicas, el juego no está mal. Lo que tiene en cuenta también es lo de... El, el level of detail, ¿sabes? Digo, de... Uh -huh. Que cuando te acercas se mejor Bueno, yo no, no te voy a meter prisa Porque aquí ya sabemos que los programas nuestros De media hora, pues duran hora y media Sobre todo si se llaman express que no sirve. Son las 8 menos 10 O sea, llevamos 45 minutitos Que hemos empezado oh, Dios, sí. Vale Vale, tienes que encaramarte el ahí El ¿no? tema de residuos sí. vale. creo que era Sí, vamos Las alcantarillas oh. La es que el tío es ágil. Aquí también tiene grafitis dándote pistas. Eh, tía, mira, de... Ay. ¿Eh? O sea, la palanca quiero decir. ¿Ves? La, la palanca. Bueno, y esto ya esto era de, de Bongos Wars el primero. No, estas cosas. Y bueno, y, y sí, sí, y estas cosas se parecen a los abrazacaras de Half Life desde el segundo uno. Esto mola, que, o sea, tío, que puedes enganchar, la física, ¿no? De la cohesión ahí bueno, pese, a, pese al tropiezo inicial ahora sí que me está convenciendo ¿eh? y John Mac uy, madre mía John que ya es suficiente porque te has cargado el micro y te acabamos y no te oímos yo he dejado de oírte Ramón, has debo cargar medio A lo mejor tengo que despedir yo el programa eh, Ramón creo que creo que ni, ni me oyes ni se nos oye Ramón. A mí se me escucha, vale. Yo no me escucho a mí mismo, pero por lo menos si a mí se me escucha, mejor. Pues nada, si Ramón consigue solucionarlo para que él pueda despedir el programa, vamos a dejarle ahí 30 segundillos, un minuto de que vea que, ¿qué, es lo que se, qué es lo que ha roto. ¿Eh? Si no, pues tendré que hacer yo... La despedida así a la francesa, au revoir, ¿Eh? a JD, Pero vamos, a, vamos a, a dejar que Ramón se recomponga, si es que vuelve a aparecer en pantalla. ¿Eh? La verdad es que está claro que, que para jugar a onlap hace falta tener cierto, cierto, cierto espacio alrededor y eso que todavía no se ha enfrentado pues con enemigos más que con un par de esqueletos no muy amenazantes ¿Eh? Eh, y... y yo creo no sé si Ramón sigue jugando si Ramón se ha teletransportado a otra dimensión a una simulación estoy leyendo aquí vuestras opiniones sobre qué os ha parecido Boneworks digo mejor dicho, Bonelab ¿eh? de las mías sobre Paradox of Hope pues bueno, pues ya he comentado que para ser el proyecto de una sola persona ha conseguido trasladar muy bien el espíritu de la saga Metro a, a VR ¿eh? y yo creo que nos vamos a despedir aquí porque Ramón ha desaparecido ¿Eh? así que son ya las 8 menos 5 algunos tendréis que pasear al perro dar de comer al gato, preparar la cena ir a pasear y o me quedo aquí chateando con vosotros o vamos poco a poco yéndonos el último ya sabéis que paga la cuenta De ¿Eh? <ríe> arriba a Ramón madre mía, ¿dónde? Ah, Ramón, Gaby, tienes que despedir el programa. Ah, pues eso. Pues nada, que se acabó el programa. Hasta aquí hemos llegado. El martes que viene más, el domingo en la hora virtual más y el jueves también. Adiós.